Bueno, por eso no eh, existe pues, si la posibilidad, ah, sí, porque o sea, en, en este, estilo caché y el juego y, y el cómic tiene el rollo, tiene el rollo de que, que Marvel no cuyo primero los malos, bueno, es que tú podéis medir, después viene los extraterrestres Viene el universo, o se van para el universo y después claro. viene, y, las, y viene la hueá de los multiversos y esa wea, y después yo sé que siguen el cómic, no sé qué pasa. No, piensa. no, cada cierto tiempo van a seguir lo mismo que es lo mismo que los cómics, que cada cierto tiempo, cada cinco, diez años, van a hacer una super película que una todas las weá, serie, sí, va a quedar una patada y, y van a volver a ordenar todo. ¿Sí? Claro. Pero, lo que, pero lo que te decía decías, es... yo creo que ahora están más interesados en las series que en la hora, como que la serie ¿no? le han puesto más pino en las películas sí. como que dejó un poquito el, el, de ser el rollo central sí eh, sabes que hay una, hay una observación que yo le a hacer justo todo este tema eh, las películas de Marvel vinieron a llenar un espacio de malas películas entre comillas que hubo que... Sí. yo me acuerdo que antes de que empezaron las películas Marvel no había muy buenas películas yo los lo giras hasta yeah. Marvel, cuando empezó 2012 la grande 2008 fue Iron Man sí 2008 ya yeah. la última grande trilogía fue Batman 2008 y de ahí no sé qué más pasó y ¿cachai? como que siento que cuando la gente se abocó a las series ¿cachai? para llenar ese espacio porque había un problema yo yo escuchaba sabá que la gente que veía cine y veía series era, que, bueno no había no había películas buenas y llegó Marvel y cubrió ese espacio pues, con, los, con los personajes y todo eso. Bueno. Y de hecho tampoco ha como que ha apuntado mucho. Han tenido buenos años, como lo hablamos para los premios de los Oscar. El 2014 yo siento que fue un muy buen año. Y de ahí ni nada más, pues, estoy agitado porque jalé. Ah, super confesiones de ayer y hoy. <risas> dale, <risa> Dale. no, yo no, yo no, yo los domingos no... No, fue no, no. no pero yo pero que... el lunes, el lunes no te vi. Oye, oye, no, a ver. oye, quería cerrar un poquito, no no a no sé cerrar, pero... No, que tres, la última De la última Spider-Man, eh, ¿te terminó gustando el voló le compraste? No le compraste? La última película la encontré demasiado buena en cuanto a... No, la última película es buena. La spider Spiderman no encuentro que tengan peso, pero son súper entretenidos. No claro, como... porque... No te vayas así como, como Batman 2. Así como, oh, esa es que la era buena, ¿caché? Como que el Guasón lo dejó a otra mao. El Guasón quería quebrar a uno de los tres. No, está buena. Es Entretenida, eh, sí. El mejor Marvel, personaje... Marvel, me había no, dime, dime. Mejor personaje Octopus y el William de the Foe Ya yeah. ¿qué pasa con ese weón? Bueno? Todo el eh, estaba viendo unas curiosas que decían que el traje de mierda que se puso de goma feo, que ni siquiera te parecía a la weá del traje original, que era la pura cara, yeah. que era ridículo en la época, ¿por ¿sí? Porque uno piensa que realmente era la weá ridículo no son, no pues, era ridículo en la época esa weá, sí, sí, ya, se, sí no sí estaba feo, sí estaba feo, pero eh, eh, me, a mí me llamaron la atención dos cosas, primero el gran personaje malo del cine es Octopus, lejos, es muy bueno personaje para Spider-Man ¿no? eh, sí. y, el, el, y el duende verde, el loco es terrible actor cero maquillaje, cero weá y le compré todo ¡Oh, oh, todo oh, oh, oh. tres pasajes a la luna no le sí, de, de hecho hay una hay una escena donde, donde el Spider-Man lo agarra y le empieza a pegar con Ned en el hocico <tipas> como cuatro seguidos y el weón oh, recibe uno, recibe otro y el tercero está sonriendo así, ah, ah, ah, y le, le llega otro golpe y que son pequeños gestos que weón igual te sacan así, no lo estás esperando además la cara de loco que tiene el weón que de verdad es maravilloso sí, pues. weón de verdad tiene cara de loco entonces pero William Dafoe ya está bueno hace caca y, y le sale un personaje weón a William Dafoe ya como que exuda no sé qué igualar el weón Llegó a un punto que ya como, no sé, es como Messi, que en, el, en el sentido que no importa que juegue mal, va a jugar súper bien. ¿Cachai? Ah, o sea, aunque, aunque pierda, aunque pierda y, y sea un mal partido, el loco va a tomar y va a burlarse a todo y va a hacer la mansa jugada, cachai, porque ya lo tiene metido, ya. Como que, eso es, entonces, eso, William, eso es lo que te quería decir, porque el casting como que está un poquito más elevado para, para este tipo de películas, cachai. Alfred Molina y William Dafoe son Ajuel no, son actorazos, no, no solo de cine, sino que teatro. Alfred Molina, weón, lleva años en el, en el cine norteamericano haciendo papeles increíbles, y no sé por qué razón, bueno, o sí sea, si sé por qué razón, es el más famoso conductor de autobús porque es, super, es un personaje más, más pop, ¿cachai? Pero yeah. wean, lleva años años haciendo peluras re buenas de este, este eterno actores secundarios porque siempre te acordáis el rostro y nunca te salte con la demanda yo vi la película de él que era eran don K, yes. y Donkey viejos pero no era buena la película Entonces, se trataba de que uno moría y todos estaban celebrando como estaban celebrando como de aniversario y él era el los coletivo el de Claro ah. y eso no, no era no, bueno no. sí. yo <ríe> creo que no. No vamos a hablar, ni siquiera lo voy a decir. Es que no, la busco. Pero, ¿una pregunta de los tres de Spider-Man? ¿Cuál te hay Puta, en saga me quedo con. A mí la saga que más me gusta porque es como lo que yo busco en una película de Spider-Man es la dos. Esas dos películas maltratadas. Y no. Son buenas, son buenas. Yo creo Pero que a... Sí, la, no, de, la primera no, dale, dale, La primera saga es media dominguera, weón. <risa> como sale para caminar, así como sale el sol. Y el loco está ahí. Tiene una buena, caché, media calentona. Que el loco se da vuelta y muy de Spider-Man y le da un beso a la loca. Esa es una escena icónica que tiene Spider-Man y le saca la. la... Okay. Ya después con Spider-Man 3 eh, sacaron buenos personajes, se fueron a la Chucha de es un personaje muy entretenido. Y eh, no existe eh, Spider-Man 3. Y creo que tienen los muy buenos personajes. Entonces. Mira, este pero, viene, ¿eh? En la primera saga no existe esa guatosa, por donde la primera la doy, sería. Autobús sería. Nadie, nadie pesca mm. Caca, pichichi, chao. Fuera, popo. Entonces la de segunda yo creo que también son medio maltratadas ¿cachai? igual sacaron un personaje bueno no hicieron tanto refrito como hace cuando sea, no empiezan a huear tanto con la... con la huele. murió el viejo, ya, y Spider man no sale, salva al mundo y de hecho tiene una escena que es... una escena que yo creo que refleja, ¿cachai? cuando un superhéroe, ¿cachai? está empoderado de su web, se cree el cuento ya que el loco en la, ulti, en la 2 de la segunda saga pelea con Rino Sí. sí y el loco va, castell, bueno, saca, saca el cabrón chico y el loco va a pescar una weá de, de esta weá de la, de la, de la, de la, de la terriado, hace así y le va a pegar y se termina la escena. Y yo, yo me imagino el mangazo weón que recibió ese concha con el mm. corrido así weón. lo que uno espera weón, lo que una espera, así que el mangazo sea, cortito, así, tu, tuf, tu, no ese, no. Tup, tup, tup, tup. Una bueno, de las escenas buenas de Batman, que el Batman 2, es que el loco y Superman, es que eh, los mangasos son ahí mismo. El, el, el Batman le saca la cresta al confesionario, al guasón, y cuando le, y yo vi, acordándome de Avatar, que yo Avatar los dientes de Superman también los vi entretenidos. Porque estaba Nolan detrás, pues, el entendible. Pues. Cacháis que las escenas de pelea eran buenas, weón. Bueno. Yo, yo vi a Superman arrancar de la pelea, weón, bueno, en 3D. Salía del cine, así, volando, y el loco lo agarra le saca la chucha, pero el mismo así. Esa weón bueno, se agradece cuando uno le gusta el cómic y le gustan las películas de, de superhéroes. Que el loco le pegue. Claro, pues, sí, pues en el fondo eso es lo que estáis buscando. Pues, el combo culiado, ah, cómo salió volando, ah las presiones. Yo creo que la que entregó más como cosas así bacanes, para nutrir la wea fueron las tres últimas... De hecho, las dos últimas películas de la última saga. Pero yo me quedo con la segunda. Me encerraré más. Okay. Puede ser, a, a, a mí me pasa que con que Andrew Garfield... Uno, uno, no, que Peter Parker tiene 16 años. O sea, y Andrew Garfield no tiene 16 años. O sea, igual pasa lo mismo con Toby Maguire, que es como... Ah, va en el colegio y tú lo veis y decís... No, pero vamos no amigo, no, no, él no va en el colegio. Y lo otro es que el Peter Parker del, del, del Spider-Man 2 es como super taquillero, anda, anda en skate, ¿cachai? Es es es súper, es es super buen mozo, ¿cachai? El loco. Claro, le hacen un bullying, pero tampoco, tampoco es un bullying así como tan brillo, tan dramático. Entonces creo que bueno, no sé, independiente de lo que te entretenga te la bola, que eso también es, es importante, pero todo, es como que la, la que menos me, me atrajo a mí, en realidad. A mí me gusta, lo, la, la última me están gustando, no tanto porque las películas sean buenas, sino porque están bien integradas al, al, al concepto de Marvel en general, entonces dentro de las películas, por eso está bien. Están haciendo muy interesante Pero, pero claro, tampoco, tampoco... Bueno, una serie que ame así como una serie de películas que habla así como con el corazón porque... el puerto de que son buenas, son buenas... Eh, son buenas películas domingueras exactamente, ¿cachai? claro sí, pues son... sí, pues no... no, no, no, no pasa eh, Spider-Man en general me no pasa a mí me gusta Spider-Man me entretiene mucho ese personaje igual que el Doctor Strange que lo no encontré no. hace poco leí el cómics lo, lo que están haciendo y lo de lo atrás, lo primero y es entretenido bueno. y es otra bola, es otra bola totalmente sí, bueno. distinta que todo... cuando te cuando te cuando ya te empezás a sentir eh... como esto pone, bueno, del Oscar que ya coge, te gusta comer caca, <risa> ya, pero... sí ya, como ya ya ya viste muchas weones pues, entonces te empezaron a gustar ese tipo de comer entonces de hecho creo que sale el, el, en, una en una de las películas van a. en Spider-Man explican por qué streaming tiene puras weá en el cómic Le abre el refrigerador para comer una wea, y tenía puras weas así, pero asquerosa. ¿sí? Porque la magia, claro. toda la magia le ha hecho como modificar todo su sistema, sobre todo el digestivo, entonces ya no le hacen las cosas que comen los humanos ya no le hacen tiempo una morciera, una pero de malo